Hola, bienvenidos al vídeo de hoy ¿Qué es curar contenidos? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla, ya que se trata de seleccionar contenido creado por otras personas para compartirlos con tus seguidores o audiencia. Y dentro de la curación de contenidos, yo distingo dos partes importantes. La primera es que compartes el contenido externo tal cual, ya sea en un post, un vídeo o una infografía. Pero eso sí, a este contenido le añades tu comentario, tus impresiones, hashtag nombras al autor, es decir, no compartes un enlace ya. Y El segundo punto de la curación de contenidos sería para sacar un nuevo contenido propio. En este caso, recopilas información de varias fuentes para crear tu propio post, vídeo o lo que desees, añadiendo valor adicional, evidentemente dando un enfoque distinto a lo que has visto. No se trata de copiar y transmitir así, sino se trata de darle forma con nuestras ideas. Y ahora, ya que sabemos lo que es curar contenido, vamos a hablar de lo que no es curar contenido. Curar contenido no es coger enlaces de post o vídeos solo por el titular y compartirlo en tus redes sociales sin poner siquiera un comentario. Eso es simplemente repartir contenido sin ton ni son. Y sí, hay personas que lo hacen pensando que así serán más visibles, pero nada más lejos de la realidad. Tampoco es copiar un texto externo, cambiarle el titular para compartir en tus redes. Además, eso se detecta fácilmente. Yo misma buscando eh, contenido para informarme, he visto el mismo post copiado en varias webs. Eso no tiene ninguna lógica, la verdad. Cuando curas contenido para tu comunidad, debes añadir valor. Esa es la clave principal que debes tener en cuenta. Hola, soy Mónica Salvador, bienvenido y bienvenida a mi canal. Si te quedas hasta el final, te enseñaré mis herramientas favoritas para curar contenido. Y si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo y le puedes dar a la campanita para estar al día de las últimas novedades. Si nos ponemos en el primer caso, seleccionamos un post, vídeos o material ajeno para compartir y los beneficios serían que te ayuda a posicionarte como experto a tu mercado, ya que compartir contenido de valor hace que los demás vean que estás al día y que realmente te interesa tu sector y que siempre estás buscando noticias. También te hace aumentar los contactos de valor. Las personas a las cuales les compartes el contenido estarán agradecidas y en un determinado momento pueden devolverte el gesto compartiendo algo tuyo. En el segundo caso, la clave es crear contenido de valor diferencial y relevante para nuestra comunidad utilizando fuentes de información fiables. Pero te preguntarás cómo consigo la información sin perder horas y horas buceando por la red? Bueno, y ahora te voy a contar los pasos que sigo yo. Evidentemente, cada maestrillo tiene su librillo y otros profesionales te recomendarán que lo hagas de otra manera. La clave está en hacerlo de manera que te resulte más simple a ti, no a otros. Así que simplemente coge la idea y lo adaptas a tu estilo si te interesa. El primer paso es la selección de fuentes de información. Evidentemente, yo lo veo a muchos profesionales de mi sector y hay algunos que me gustan y otros que no. A fuerza de leer, vas desarrollando un sexto sentido acerca del contenido distingue lo fiable de lo que no es tan fiable o de lo que no dice nada realmente. En mi caso, lo primero que hago es hacer una primera lista de todas esas fuentes de información. Por ejemplo, si quiero ver algo de copyright en mi primera opción siempre es myder Tomasena o si quiero leer sobre Facebook Ads, me dirijo al blog o a las redes sociales de Ana y Bars. Pero qué hago con esta lista? Bueno, pues ya entramos en terreno de herramientas. En mi caso uso un lector de RSS llamado Feedly llevo usándolo muchos años. ¿Que no sabes lo que es Feedly? Te lo explico. Un feed es una fuente que se utiliza para estar al día de los contenidos de una página web o un blog. Por lo tanto, es un agregador de noticias que sirve para saber cuándo publican nuestros blogs preferidos, sus artículos y estar al día de todos. Esa selección de fuentes de información la pasó a Feedly y ocurre la magia. Estoy al día de todas las publicaciones que hagan estas web y solo tengo que entrar en un sitio, en Feedly. Te recomiendo que crees tu Feedly y que cada cierto tiempo revises si tienes que añadir o quitar alguna de esas fuentes de información porque a veces hay gente que deja de publicar y hay gente nueva que te interesa añadir. Otra herramienta que uso también desde hace muchos años es Google Alerts. Es una herramienta fantástica que te permite crear alertas de lo que quieras, de una empresa, de un sector, de una palabra concreta o de tu nombre, por ejemplo, tú decides tanto las fuentes como la frecuencia con la que quieres recibir esa información. Eso sí, debes tener una cuenta de, de Gmail, de Google, ya que si no, no vas a poder usarlo. Hay otra herramienta que no suelo usar mucho, pero que la veo muy útil. Es una herramienta pensada 100% para la curación de contenidos. En ella podrás encontrar contenidos para compartir y así acelerar la curación de tus contenidos al máximo. Se llama content gens. Todos estos enlaces te los dejo en la cajita de información. Content Gems envía de forma diaria los contenidos que más te interesan por email. Para ello haces antes un estudio de tus preferencias. Si bien la herramienta gratis es muy limitada, la de pago es una maravilla. Y Para no liarte mucho con herramientas, porque a mí personalmente me encantan las herramientas, pero también es verdad que tienes que tener una selección muy concreta de lo que necesitas. Vamos a pasar a Pocket, una aplicación muy útil que nos permite guardar toda esa información que nos interesa encontrar en la red para poder acceder a ella más tarde. Algunas de sus características son que puedes etiquetar la información recopilada, guardar por categorías desde el navegador y también permite almacenar los contenidos a través de Twitter, Pulse, Flipboard, o... vamos que allí guardas todo lo que luego quieres utilizar para determinadas cosas. Y para programar te recomiendo dos herramientas, Facebook Creator Studio y Buffer. Facebook Creator Studio es una herramienta gratuita de Facebook y te permite programar tanto Facebook como Instagram. De una manera muy sencilla, la verdad, solamente tienes que primero configurarlo y luego ya te permite hacer las publicaciones programadas. También tiene otras opciones que lo veremos en próximos vídeos Y luego está buffer que yo lo uso para Twitter y para Linkedin, también es una herramienta fantástica, súper sencilla y con la versión gratis puedes tener hasta tres cuentas y programar en esas redes sociales sin ningún tipo de problema. Con lo cual la curación de contenido y luego la programación de ese contenido la tienes solucionada con estas herramientas que ya te he dado. Te dejo todos los enlaces en la cajeta de información. Te recuerdo que si necesitas orientación con tu proyecto online, puedes solicitar tu café virtual conmigo, que es totalmente gratis y estaré encantada de ayudarte en lo que pueda. Y si aún no te has suscrito a mi canal, pues es el momento de hacerlo porque me ayudarás a seguir creando contenido. Si te ha sido útil, por favor comparte con gente que le pueda ayudar también este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí.